Santiago Vega García, catedrático de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrea de Valencia. Don Santiago, un abrazo, ¿Qué hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Eh, buenas tardes y, oye, un enorme placer y honor estar en tu programa. O sea, efectivamente, somos compañeros de promoción y Total. eso une, une mucho, ¿verdad? Total. Yo, yo además, es que te tengo que decir, tío, que, que no sé qué, qué pacto has hecho con el diablo o con alguien, tío, porque es que estás igual. Maimon, que eres muy mamón. Te, te conservas perfectamente. No lo creas, no lo creas. No lo creas, ya. <risa> te mandaré una foto de verdad. Es que yo voy poniendo la de la comisión. <risa> sí, más o menos como yo. Del el primer libro que publiqué que tenía pelo y negro. Es impresionante. Tío. Oye, Santiago, lo primero que te quería dar es las gracias eh, porque hace un tiempo muy corto, muy corto digamos que coordinaste un libro en el que más de 20 autores eh, que no son tontitos más bien son todos caña de España por ejemplo el epidemiólogo Fernando Fariñas eh, y muchos otros más y reflexionáis sobre algo tremendamente importante que la sociedad no está escuchando demasiado que es el concepto One Health una sola salud. ¿Qué es compañero? Pues mira, eh, es verdad que, que ese libro que lo presentamos en noviembre, eh, bueno, yo tuve el enorme honor también de, de coordinarlo, porque eh, una de las personas que estaba ahí, a que yo siempre he admirado, que ha sido Federico Mayor Zaragoza, que fue sí, señor. presidente de la Unesco, y, y bueno, eh, Fernando Fariñas, gran amigo, y Badiola, y... ...y gente de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza... ...o sea, muchísima gente... ...entonces nos unimos... Eh, ...pues con una idea en la que yo creo que todos creemos... ...que es el concepto de una sola salud... ...¿qué es una sola salud? ...pues tú lo has dicho muy bien... ...o sea, realmente... Eh, es el, el, ...el concepto de una sola salud... ...se sustenta en tres patas... ...los hombres, los animales... ...y dónde vivimos, dónde vivimos ambos... ...y de cómo se producen esas relaciones... ...pues se viene, eh, se condiciona mucho... ...nuestro devenir diario, o sea, ...y, y bueno, pues un, podríamos hablar del tema... ...pero vamos, el coronavirus también puede que tenga su origen... Eh, ...si lo asumimos que es una zoonosis... ...y que las zoonosis, eh, pues bueno, son un tema muy veterinario... ...y que el 60% de las enfermedades en humana... ...tienen su origen en los animales, es decir, que son zoonosis pues estamos ya justificando el concepto de una sola salud. El concepto de una sola salud es que médicos y veterinarios y el resto de profesiones sanitarias tenemos que ir de la mano juntos para abordar estos problemas que atañen a animales, a personas y al medio ambiente. O sea, todo junto. Exacto. Además, en la presentación del libro, que fue un poco premonitoria también, he de decirte, porque se hablaba de todo lo que está sucediendo, y en el libro se sí. habla de todo lo que está sucediendo, pero ha habido, ha habido cosas que son verdaderamente sí. interesantes, eh, yo he estado leyendo todo, evidentemente, no solo el libro, sino toda la información que se ha derivado del, de la salida a la luz de este libro. ¿no? Y hay una cosa que, que es curiosa y que la gente ahora mismo, cuando lo digamos, va a flipar un poquito, pero es simple y es cierta. Y es tan simple como que en las universidades de los Estados Unidos ya hay universidades One Health, que se une medicina y veterinaria. Efectivamente. O sea, que, es... pero que la gente, que no nos ha dado una sola nera en la cabeza, que esto se está haciendo. No, no, sí, sí, sí, sí, eso es una realidad en Estados Unidos, que normalmente eh, tienen muchas cosas que no son para aprender, pero otras muchas sí que son para aprender y que van por delante de, de la vieja Europa. Y, y bueno, pues lo que han decidido allí, porque lo tienen muy claro el concepto One Health, es que hay una hay un instituto One Health en una universidad, que probablemente no conozca a nadie, que es la Universidad de Davis, mm -hmm. donde bueno. está la facultad de... Por eso digo Casi que probablemente nada. no la conozca. Claro, <risa> y donde está eh, la mejor facultad de veterinaria del mundo, que es la facultad de veterinaria de la Universidad de Davis. Bueno, pues allí han hecho un, un instituto, One Health, y, y lo que están haciendo es, en muchas universidades americanas, lo que hacen es que lo, las asignaturas preclínicas... Las, con, las están recibiendo conjuntamente médicos y veterinarios, estudiantes de medicina y estudiantes de veterinaria. Bueno. Pero es que yo te recuerdo a ti que yo estudié, igual que tú, la fisiología, por ejemplo, en un libro de Humana que se llamaba Gaiton. Hombre, el Gaiton, por Dios. Y, y cuando estudiábamos el Leninger, pues yo creo que toda la, la gente de los estudiantes de medicina veterinaria de la historia han estudiado en un, en un Leninger, ¿no?, de totalmente, bioquímica. Totalmente. O sea, entonces, eh, pues eso es lo que estamos luchando para conseguir que se produzca en Europa, que en las facultades de medicina y veterinaria estemos, por lo menos en las asignaturas preclínicas, todos juntos. Porque el día de, pa de mañana, cuando yo tenga que abordar un problema en, en un animal o en una persona, será muy fácil que, si no termino de ver la solución, llame a mi antiguo compañero este de promoción, sí. que era médico o que es médico y que a lo mejor me pueda ayudar porque él tiene otra visión o porque él, eh, pues bueno, pues por la razón que sea, y vamos a llegar antes a buscarle una solución al problema. Efectivamente, además que, eh, lo que lo que se comenta desde el libro es que la problemática de cualquier problema sanitario, como la pandemia que estamos viviendo, debe abordarse de forma multidisciplinar, que es que eh, parece que, que, que nos da miedo a este país, abrirnos a todas las posibilidades. Eh, mm. Hay que crear sinergias, médicos, veterinarios, farmacéuticos, biólogos, naturalistas, ecologistas... Claro. La madre que parió Panete, que sepa...